El arma superfuturista que Bélgica ha dejado a Ucrania. La invasión que Rusia está aplicando a Ucrania no ha terminado. Este es un conflicto en el que Ucrania se ha mantenido en pie y no piensa dejar terreno a los rusos. Por lo que han buscado la manera de hacerse con armamento, incluso a través de sus aliados para poder repeler las fuerzas militares rusas. Tal es el caso del fusil futurista el cual parece de un videojuego. Un fusil de asalto con una tecnología muy avanzada hasta la fecha El FNF-2000 es un fusil de asalto modular que es capaz de disparar 850 balas por minuto Al parecer estos han llegado a las manos de los soldados ucranianos a través de Bélgica Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial respecto al tema este fusil futurista es fabricado por FN Herstal, un fabricante belga el cual ha indicado que este rifle ha sido uno de los proyectos más ambiciosos del sector armamentista europeo en los últimos años. El rifle FNF 2000 entró en servicio en el 2001, ya que fue en esa época en la que el ejército belga lo incorporó como parte de su arsenal. También se destaca por ser un arma versátil gracias al diseño modular que tiene puesto que con solo sustituir o añadir algunas piezas puede pasar de ser un fusil de asalto a un arma de letalidad reducida, cambio muy importante para usar en operaciones de paz. El rifle futurista puede disparar balas de la OTAN del calibre 5.56x45, milímetros a 900 metros por segundo, las cuales vienen en cartuchos de 30. Está diseñado para que pueda disparar hasta 850 balas por minuto. Cuenta con una culata de polímero de baja densidad y un diseño bullpup, al igual que el francotirador del anterior video. Este rifle de asalto llega a pesar unos 3, 6 kilogramos cuando se tiene en la configuración estándar, que es en la que generalmente se usa. Cuenta con un pistón de gas de carrera corta y un cerrojo giratorio el cual se bloquea en la extensión del cañón. Pero su sistema innovador es el de la expulsión frontal de los casquillos gastados, ya que son extraídos de la recámara y viajan desde la parte trasera del arma hasta el puerto de expulsión cerca, de la boca del cañón. Este sistema de expulsión permite que el casquillo sea expulsado a una distancia segura y fuera del área de la cara del tirador. Además, este se puede adaptar como una lanza granada, esto debido a que cuenta con un software que le permite adaptarse a diferentes modelos de granadas utilizadas en combate. Este es un rifle que al parecer será sumamente útil para que los soldados ucranianos puedan seguir defendiéndose, de sus invasores rusos. El fusil está conformado por dos partes principales que son el armazón del cañón y el armazón principal, acoplados entre sí por un eje pasador situado encima del guardamonte. Sobre el cañón posee rieles Pikettini, con los cuales se le pueden acoplar distintos accesorios como miras ópticas, reflex, etc. El armazón principal contiene el grupo de disparo, el cierre y el portacierre, el mecanismo de retorno y el cargador el FNF-2000 es operado por sistema de retroceso por gases, de carga automática y es un fusil completamente ambidiestro pero el sistema de seguridad y el mecanismo del disparador fueron tomados del subfusil P90. El selector es un disco localizado debajo del disparador, que cumple doble función y asegura contra disparos accidentales. El selector tiene tres posiciones, S, seguro, 1, modo semiautomático, A, modo automático. La posición de, seguro, deshabilita el disparador. El grupo de martillo y resorte son de acero. Mientras todos los demás componentes son de nylon moldeado por inyección, y el exterior del fusil está fabricado de materiales compuestos una de las características más notables del FNF-2000 es el hecho de que el eyector de vainas, casquillos, se encuentra orientado en dirección del cañón, totalmente paralelo a él, por lo cual las vainas vacías son repelidas hacia el frente del arma, en la misma dirección a la que apunta el arma, lo que posibilita su uso a personas diestras y zurdas. El FNF-2000 utiliza los cargadores estándares de la OTAN, cargadores TANAC, con capacidad para 30 cartuchos. El botón de retención barra diagonal liberación del cargador está instalado simétricamente en la empuñadura de pistola. En el frente del cargador, el retén del cargador está operado por un actuador de gran tamaño. El F-2000 no está configurado de fábrica con un sistema de caída libre del cargador debido a la fricción de las juntas extraíbles de polvo. Hay que retirar el cargador manualmente. El fusil no tiene un dispositivo de retención del cerrojo, y este no queda abierto después de disparar el último el vídeo de hoy, mañana les estaré trayendo otro más. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, si tienen alguna duda o idea de que quieren que trate los próximos vídeos déjenla en comentarios.